Ese no fui yo, yo estoy hasta acá. Y ahora vamos a hacer un video piratita y no voy a hablar porque es bien piratita Porque hay marcación personal de una tienda de electrónicos Iphone 6 Plus 57.900 rupias Iphone mil Plus más chiquito aquí hay marcación personal yo no fui, este no fui yo, yo estoy hasta acá más cámaras Esto es un teléfono, así como lo ven. Está buenísimo. ¿Es a full? No, es tablet. Ah, es tablet. Ok. Pues aquí trae la bocinita. Para mí que sí es teléfono, ¿eh? lado son las cámaras 61 es mil rupias híjole hay mucha marcación personal me intimidan sus miradas de modo nada va a ser así les debo una reseña más a fondo Nada más me acerco algo y luego luego me llegan dos, tres vendedores y se le quedan viendo a la cámara. Me da cosa que me vayan a regañar en hindú, no conozco, no sé nada. Esa está buena. I don't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 ¿Es el precio? No, el desconto discount 1749. Ah, this es 1749. Ok. Es el MRP. Sí. Yes. Okay. Thank Gracias. Gracias. audífonos es Sennheiser. Okay. 1750 rupias. 1750 rupias entre 4... Serían $4800, la mitad $900, $450 pesos, no estaba mal, la sí, ¿no? sí. 41 mil son 10 mil baros 91 mil rupias la 700 de bueno, Ese fue el video piratita De la Canon Digo de Ese fue el video piratita De la tienda de electrónicos Aquí en Select City Walk, había mucha gente Me imagino que había buenas ofertas o Descuentos adicionales o Algo así No pudimos ver bien precios porque Había marcación personal En cuanto me acercaba Se las debo Adiós